Hola, ¿qué tal mis estimados amigos Extreme Basers? Espero que se encuentren excelente. En esta ocasión le vamos a fabricar el cajón acústico a este par de woofers de 8 pulgadas, los cuales pues realizamos un unboxing y un pequeño review en un video anterior y como les mencioné pues son woofers muy económicos y pues me gustaría fabricarles el cajón acústico para ver si pues vale la pena comprarlos o no acompáñenme a fabricar el cajón acústico y veamos qué resultados obtenemos con este par de woofers económicos así es que sin más comencemos Burn it down We gon' burn it down Burn it down I killed it, it's murder I killed it, it's murder I killed it, it's murder I killed it, it's murder I killed it, it's murder Go crazy, berserker, I killed it It's murder, go crazy, berserker I take it, it's murder, go crazy, berserker lo fabricaremos con MDF de 18 milímetros y tendrá 1.1 pies cúbicos netos entonado a una frecuencia de 53 Hz. ¿Y qué les parece si este video llega a los 1800 likes? Les comparto las medidas para que ustedes puedan fabricar también este cajón acústico. Una meta de likes muy sencilla, seguro que sí se puede. Así es que apoyen dejando su pulgar arriba y yo con gusto les comparto el diseño de este cajón acústico. Thank you. I've been coasting, hear my name on Grandma Y bien amigos aquí ya tenemos listo el cajón para los woofers de 8 pulgadas económicos Como pueden observar pues le di un acabado sencillo Prácticamente pues para que sea un proyecto pues de bajo presupuesto pero pues esperemos suene bastante bien. Ahora voy a ir por el amplificador a mi automóvil para que veamos qué tal suenan, amigos. Así es que vámonos. Aquí ya tengo todo conectado. Aquí conecté el amplificador Helix, como pueden observar, lo conecté en mono bridge, ya que como sabrán, este amplificador nos entrega en mono bridge 200 watts RMS, lo que será suficiente para alimentar nuestros woofers aquí tengo conectado el AMM1 para que veamos qué tanta potencia están recibiendo y también pues que no la reciba con distorsión para pues no dañarlos y ahora sí amigos veamos cómo se escuchan estos woofers económicos ya estoy muy emocionado de escuchar los resultados el filtro en el amplificador lo puse en full para que dejara pasar tanto frecuencias bajas y medias Así es que pues vamos Lo voy a poner aquí en Dino Power Para que veamos Pues la mayor potencia que nos entrega Un pico de 217 watts RMS. Bastante bien, amigos. Si sí se pusieron un poquito tibios. Pero pues si sí aguantan lo que dicen, ¿no? Porque prácticamente ahorita. Si cada uno soporta 80 watts RMS. Los dos juntos. Pues soportan este 160 watts RMS. Y pues aquí le dimos un pico. Pues algo alto. Claro, solamente fue por un momento. Pero pues sí aguanto amigos. Salen <risa> <risa> pues bastante bien, amigos, como pueden apreciar. les mencioné anteriormente, nos reproduce tanto frecuencias algo bajas y pues también obviamente los medios, ahorita pues ya lo único que nos faltaría serían unos buenos agudos y se escucharía de lujo amigos, como sabrán amigos, tenemos la ventaja que en alguna esquina o por ejemplo en la cajuela del automóvil tenemos un poco más de ganancia en los graves, así es que pues veamos qué resultado tenemos en esta esquina de aquí no lo van a creer amigos, pero suena el bajo profundo y eso que está en el cajón a una frecuencia pues algo alta, a 53 Hz, pero pues sí aumentó bastante la presencia de graves en el activado el low pass filter Para solo pasar frecuencias bajas Claro, no suena muy fuerte Pero bueno, así decente ¿eh? Les recomiendo que se pongan audífonos Pero pues estos buffers No están diseñados para ese tipo de bajo Pero aún así lo alcanzan y bien amigos, esa fue la prueba de estos woofers económicos ya en su cajón acústico. A mi opinión particular, con base al precio, pues sí obtuvimos buenos resultados. Y además soportaron nuestras duras pruebas. Ahora sí que, pues sí le metimos algo de potencia a estos woofers y aguantaron. Que pues no los voy a engañar. Si sí se forzaron algo los woofers, ya que como pudieron observar, hubo un punto donde el amplificador metió 207 watts RMS. Me parece. Ahora sí que pues sí los llevamos al límite, y pues para eso son esas pruebas, no para ver qué tanto aguantan. Yo, particularmente, les recomiendo si compran estos woofers con los 80 watts RMS. Sería lo óptimo, ya que pues si les meten un poco más, si sí se pueden llegar a dañar amigos. Si me preguntan yo particularmente si fuera a poner un equipo de audio aquí en mi casa, pondría dos de estos cajoncitos. Con uno suena bastante bien, con dos debe sonar de lujo amigos. Ahora sí que pues tenemos la ventaja de que no son muy caros. Reproducen bien las frecuencias medias y también algo de frecuencias algo bajas Como lo pudieron apreciar hace unos momentos Y háganme saber también amigos si les gustarían más proyectos con estos woofers Que la verdad por el precio que tienen estaría bien tal vez poner unos 4 o 6 incluso 8 Imagínense un cajoncito con 8 de esos woofers Debe sonar tremendo Y bueno y no sale tan caro pero pues no sé amigos, eso ya son pues ideas que me van llegando, no sé ustedes qué opinen. También me han preguntado por el link de estos buffers, la verdad no tengo algún link ya que no los compré en internet, los compré aquí en mi ciudad, pero pues este cajoncito lo estaré vendiendo... Pues para continuar con los siguientes proyectos, por si alguien lo quiere. Y pues bueno amigos, muchas gracias por ver. Si les gustó este video, por favor déjense pulgar arriba. Suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo video. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video con más Audiocar. Adiós. Y déjenme sus ideas. ¿Qué otros proyectos les gustaría ver con estos buffers?